Se habla mucho sobre la instalación de unas baterías S-300 ubicadas en Moscú en las últimas horas. Hemos encontrado la siguiente información que creemos sea de su importancia. Según los medios, en lado de la Federación está efectuando simulacros para repeler ataques aéreos en la región de Moscú. En el ejercicio participaron más de 150 efectivos y más de 30 equipos militares, incluida una batería de sistemas de defensa antiaérea S-300. Rusia está efectuando de esta forma simulacros para repeler alguna embestida por parte de Ucrania en la región de Moscú. Unidades de complejos antiaéreos fueron los utilizados en una prueba de preparación de combate en la región. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha comunicado este sábado que efectivos del Distrito Militar Occidental llevaron a cabo el simulacro para repeler posibles arremetidas aéreas contra importantes instalaciones militares, industriales y administrativas en la región de Moscú. Desde el organismo han precisado que participaron en el ejercicio más de 150 efectivos y más de 30 equipos militares, incluidos de las baterías de los sistemas de defensa antiaérea S-300. En concreto, efectivos de las baterías S-300 contrarrestaron el ataque de un potencial grupo enemigo de sabotaje contra una columna de vehículos. Tras generar una cortina de humo, la columna logró salir de la... El que se precisa en el comunicado oficial las dotaciones de la batería, efectuaron el despliegue de los complejos S-300 en orden de combate y entregaron en régimen de guardia, tras descubrir los objetivos que limitaban el vuelo de las aeronaves y de los misiles balísticos, las unidades realizaron los lanzamientos de misiles electrónicos esta semana circularon en redes fotos y videos de autenticidad no verificada en los que se aprecian vehículos parecidos a los complejos cañón misil Pantsir instalados en los tejados de algunos edificios administrativos de la capital rusa, preguntado eh, sobre si esta iniciativa responde al temor a que Moscú pueda ser objeto de una aéreo, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov, remitió la cuestión al Ministerio de la Defensa en este punto dijo, me gustaría remitirlo por completo a nuestro Ministerio de la Defensa, ellos son los responsables de la seguridad del país en conjunto y de la capital en particular, por lo que es mejor preguntar a la defensa sobre todas las medidas que se toman, dijo este viernes Peskov a los periodistas y en ese sentido, no aclaró las informaciones de algunos medios eslavos que siguen preguntando sobre la instalación de estas baterías en algunos complejos gubernamentales importantes donde han circulado fotos y videos de estos equipos apostados en Moscú, aparte de los utilizados en los ejercicios militares mencionados.